La verdadera oración. Es importante orar. La oración libera y sana. La oración te lleva a esa verdadera comunión con Dios. No dejes de orar, de sacar tiempo para la oración, pero la oración tiene que llevarte a la conversión, a cambiar de vida, a estar en la presencia de Dios. Orar siempre, orar en cada momento, teniendo ese espacio diariamente para hablar con Dios. Ese espacio para entrar en comunicación con el Dios de la vida, con el Dios de la misericordia. Anímate a orar siempre, pero que tu oración te lleve a cambiar de vida.